Este es un espacio de interés público presentado por la Secretaría Nacional de Comunicación. Buenas noches, tengan todos ustedes, estimados televidentes. Es un gusto contar con su compañía en esta nueva entrega informativa. Sean todos bienvenidos. Informe semanal del gobierno a sus mandantes. El Ecuador se prepara para la transición hacia la economía social del conocimiento. Con el propósito de fomentar la investigación y crear políticas públicas para la transición del Ecuador hacia la economía social del conocimiento, la Universidad de Posgrado del Estado, IAEN, presentó el primer seminario preparatorio para la Cumbre del Buen Conocer, que se realizará del 27 al 30 de mayo en Quito, en la que nuestro país se posicionará como el primero del mundo que se plantea como política pública apostar por la sociedad del conocimiento común y abierto. Este fue un espacio de interés público presentado por la Secretaría Nacional de Comunicación.